No, perdón, en el 2002, ¿cómo vino? Eh, me vine ilegal. Ajá, ¿entró por la frontera? Sí, por la frontera. Ok, ¿y estuvo hasta qué año aquí? Sí. No, ¿hasta qué año? Eh, bueno, me fui en el 2014. ¿Y por qué se fue? Ah, Pues como mi esposo, se, los casamos, ¿verdad? Pero como no llevaba el perdón, entonces eh, me dijeron que no me podían dar papeles, ¿verdad? No. no, no lo tenía. ¿Y entonces después en qué año contrataron a Soto? Eh, lo contrataron en el 2015. Y entonces Soto, ¿qué pidió por ustedes? ¿Qué trámite eh, hizo? Eh, hizo el trámite del perdón, ¿verdad? Ok. Y el otro... Ok, y entonces oh, después, ¿cuál fue el proceso? ¿Le dieron el perdón y tuvo una entrevista? Sí, policía? me dieron, me mandaron el perdón de acá, a, a Honduras. Entonces, ya cuando llegó el perdón, eh, me, me llamaron a la cita. Entonces le dieron, el, o sea, que le aprobaron el perdón sí. y ya podía venir a ser residente sí, a Estados Unidos. A Estados y entonces Unidos. viajó a Estados Unidos. ¿Y cómo le fue aquí en la entrada? Pues gracias a Dios que todo bien, ¿verdad?